Bienvenidos a Estilocracia, yo soy Ricardo Domínguez y les recuerdo que el estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Quisiera hablar un poco de mí mismo, si me lo permiten. No, no voy a hacer un panegírico de mí mismo, voy a hablar de mi edad. Yo creo que las edades del humano se dividen en tercios, de los 0 a los 30 años, cuando todo es un aprendizaje, un aprendizaje completo y el inicio de una realización al entrar a la adultez. De los 31 a, las, a los 60 es la edad de los logros, es la edad de los triunfos, es la, la edad de conquistar lo que uno quería conquistar y que uno soñó desde que tenía a lo mejor 10 años de edad. Esa es una, una etapa muy importante. En esta etapa uno va adquiriendo experiencias y vivencias y va adquiriendo riqueza, dinero, o va adquiriendo amigos, va adquiriendo familia, hijos, esposa, casas, coches, etcétera, etcétera. ¿O no? De todos modos, las vivencias existen, se tenga o no se tenga una casa, se tenga o no se tenga un cochezote Las vivencias existen y son las que van a enriquecerlo a usted como ser humano. ¿Y de los 61 a los 90 qué pasa? Ya la edad ha aumentado, es decir, ya no nos morimos a los 58 años, nuestra expectativa de vida cambió radicalmente desde hace mucho tiempo y hoy alguien de 60 años de edad tiene una expectativa de vida de a lo mejor 30 años más para llegar de los 60 a los 90 y además se llega físicamente en buen estado con sus debidas reservas desde luego, ya no ve uno bien, tiene que usar anteojos, ya no oye uno bien, también hay que usar audífonos ya no puede uno subir el Himalaya, ya no puede uno correr un maratón. Y además, ya hay goteras en la memoria. Es decir, ya no me acuerdo de lo que pasó ayer. Me puedo acordar de lo que pasó cuando tenía yo cinco años, pero a lo mejor de lo que pasó ayer o de lo que iba yo a hacer esta mañana, se me puede olvidar. Pero hay recursos, hay recursos como apuntar, como tener un teléfono inteligente que me diga qué es lo que tengo que hacer hoy para que no se me olvide. ¿Por qué? Porque si bien el cuerpo... Va perdiendo algunas facultades, el espíritu no. Y el espíritu es lo que cuenta, porque no hay un declive, señores. No es que uno llegue a la cúspide de los 60 años y de ahí caiga hacia el abismo. Uno nunca va a caer al abismo. ¿Por qué? Porque está el espíritu siempre vivo y el espíritu es lo que cuenta. Es lo que cuenta para seguir adelante y vivir una segunda adultez. ¿Se da usted cuenta de ello? es vivir por segunda vez la adultez. ¿Cuándo había ocurrido eso? Nunca había ocurrido semejante cosa. Pero hoy por hoy, estamos dándonos cuenta que la gente de 60 años está en perfecto estado. Pueden volver a ser adultos productivos. Pueden iniciar incluso una vida diferente. Solamente se requiere, cuando se llega a los 60 años, voltear al pasado de uno mismo, revisarlo y perdonar. Perdonar todo lo que, te, lo que tengo lo que perdonar, todo lo que pasó antes, incluso olvidar a los daños que uno hizo y enmendar esos daños que se hicieron en el transcurso de la vida, porque a lo mejor entre los 30 y los 60 le pisamos los pies a mucha gente para llegar a donde queríamos llegar y cuando llegamos a esta segunda adultez nos damos cuenta de que hicimos daño y tenemos que volver a ese pasado, ofrecer una disculpa, pedir un perdón y enmendar eso es muy importante para que el espíritu realmente pueda seguir creciendo, perdonar lo anterior y seguir adelante. ¿Y qué pasa con esta segunda adultez? ¿Cómo la vamos a vivir nosotros? ¿Cómo, la, ¿Cómo lo ven ustedes los que tienen ahora 20 años de edad? Porque algún día van a llegar a 60 años. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué les parece a estos adultos de 70 años que están completos, que ven, que oyen, que escuchan y que pueden aportar? Yo creo que lo que podemos hacer todos es reunirnos y no clasificarnos por edades y no discriminarnos por edades. Mire, en nuestro caso y mi modesta aportación a eso que estoy diciendo es este canal de YouTube que se llama Estilocracia. Aquí, si usted me permite un poco decirlo así, yo les estoy obsequiando todo lo que he aprendido durante estos años que he estado en el planeta. Y se los doy con muchísimo gusto para que ustedes puedan llegar a la segunda adultez mucho más completos que como yo llegué. ¿Por qué? Porque lo que yo sé, se los estoy obsequiando para que ustedes le usen como mejor les parezca. Y creo que esa es la parte que más importa. ¿Por qué? Porque la segunda adultez es, es válida. Es una segunda adultez realmente rica y enriquecedora para todos los demás. Particularmente para la comunidad en la que vivimos. Porque se trata de generar una comunidad o una sociedad decente, decente en donde podamos salir tranquilamente a comer, en la que podamos pasear de noche sin temor a que nos asalten, en la que podamos tomar un taxi y el taxi no nos vaya a secuestrar. De eso se trata, de generar una sociedad decente. Y mientras usted sea decente, usted va a procurar juntarse con gente decente y va a procurar que la gente con quien usted se junta también aprenda de usted que existe una cosa llamada decencia. Y en el, algún momento, ustedes que ahora tienen 20 años, van a lograr tener dentro de 40 años una sociedad decente. De eso se trata este vislumbramiento que estoy dando acerca de la segunda adultez que se nos da en el tercer tercio de la vida de los 60 a los 90 años de edad. Recuérdelo muy bien, aunque usted tenga 20 años ahorita, algún día va a llegar a 60. Muchísimas gracias por su atención. Si sí les digo que continuaremos con el tema porque el tema es interesante.